Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy de lo mejorísimo, de lo mejor que puedan estar. Con este calorón que hay, por lo menos en México, hoy la camioneta creo que marcaba como 37 grados. Y eso no me hace muy feliz. Pero bueno, el día de hoy sí estoy muy contenta. Porque después de mucho buscar, después de mucho preguntar. Por fin di con las cosas que me encanta hacer. Meterme a cosas raras de internet. Y el día de hoy descubrí otro canal. Bueno, descubrí y vi al mismo tiempo. Porque tuve que investigar, rascar un poquito para ver más o menos de qué iba. Este canal raro que hay en YouTube. De verdad, uno de repente ve como videos raros. Y pues sí, pues puede ser posting ya saben, normal O los típicos videos bajados de la deep web Así como editados y, y ya, ¿verdad? Pero este sí tiene algo Tiene un, un algo que se supone que te escogen o no Dependiendo quién tú seas Entonces, bueno, vamos a ver de qué va todo este, este canal Y bueno, antes de empezar recuerden suscribirse Si no ya saben que mi amigo Choc los va a visitar a sus casitas Y les va a robar su chocorrol como el que a mí me robó y no supe dónde quedó, y me quedé sin chocorrol, solamente le había dado una mordida. Y bueno, recuerden que si tienen más cuentas eh, así como canales raros, o en TikTok, o en Instagram, Facebook, lo que ustedes vean, por favor, etiquétenme en mis cuentas, o mándenme el screen o el link a el mail que está en la cajita de descripción, como siempre, que es historiasparnormalesmarijo.com Ahí eh, recibo todas sus pues bueno, sus historias y todas sus recomendaciones de videos que ustedes quieren que yo haga o cuentas que quieren que investigue o algún caso, pues por ahí me lo mandan, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar porque esto está creepy. Vamos adelante. Lo que voy a hacer es grabar la pantalla para que ustedes y yo estemos viendo lo mismo exactamente, pero antes les quiero explicar más o menos. Ok, esto que estamos viendo es el canal, se llama ah, bueno, Agent RR. Ok, Agente RR. Eh, tiene hasta ahorita, cuando yo estoy subiendo este video, 972 suscriptores O sea, es decir, no es muy conocido ni nada En descripción de su, de, su, pues de su canal, dice The Bad Egg o el huevo malo, ¿ok? Fue abierto en el 2017 y simplemente consta de 11 videos Eso es todo lo que tiene, el último video que ha subido es hace un mes, ¿Ok? Entonces bueno, ya les di un poco de introducción, A ver si me dispongo a grabar la pantalla para eh, que veamos lo mismo Seguramente le voy a tener que quitar el audio eh, por cuestiones de copyright, ustedes ya saben cómo está esto No puedo poner ningún sonido o algo que no sea libre de, de derechos de autor porque si no pues me bajan a este video Pero bueno eh, de repente si escuchan así como que el sonido un poco más agudo, grave o así como distorsionado Es porque yo le tuve que meter un poco de edición para que, pues, librarme del copyright, ¿ok? Listo, ¿ven? Aquí estamos Estos son los 11 videos que ha subido simplemente Ahora, el primero que subió hace 4 años eh, simplemente se llama Número 1 Después hace 3 años, o sea, un año después subió otro video que se llamaba Número 2 Un año después subió otro que se llama Bad Egg o Huevo Malo Um, y sube otro, este que estamos viendo, que si se fijan parece un número de teléfono Y bueno, doy el contexto porque pues aquí vemos un teléfono en la portada Este siguiente video que subió hace un año, o sea, como que sube un video por año extraño Dice, somebody is watching you, o sea, alguien te está viendo uh, Después tiene otro que se llama secret, secreto, al, con el al revés este se llama Ha sido escogido, lo subió hace un año también. Este video es el que más me perturba, este en, más adelante se los voy a explicar. Y también tiene un número de teléfono. Eh, cuando vemos aquí un 1 es porque es un número de Estados Unidos, este canal pues es en inglés como pueden ver. Um, también hace un año puso Hablando en tus sueños y otra vez más Huevo Malo, y pues aquí vemos el huevo, ¿no? Acá Creepypasta y el último video que subió hace un mes simplemente se llama 2222 y bueno, como pueden ver, pues los videos no duran bueno, nada más este es un poco más larguito de casi 4 minutos, pero en general um, todos son cortitos entonces bueno, vamos a ver unos pocos para entrar en contexto y luego vemos este, porque este sí está bueno, le voy a bajar un poquito aquí porque les digo, no sé qué onda con la música que tenga de fondo, así que vamos a ver el primero tuve que mover un poquito la pantalla para que se alcanzara a ver, pero bueno, como vemos lo subió el 28 de febrero de 2018 Casi un año después de que abrió el canal. Así que vamos a ver. Pues, les digo. Ok. Eso, eso es un huevo, ¿sí o no? Eso es un huevo con labios y lentes. Que es más o menos la imagen que estamos viendo acá. En lo que es su, su portada de perfil. Um, y pues ¿qué? O sea, no, no entiendo qué tiene que ver lo del huevo. Será chiste local, no tengo idea. Y bueno, vemos que ya desapareció el huevo. Ah, acá sale otra vez, espera. Es que quiero ir como que rapidito. Ok. Ok, entonces ya vimos aquí bien. La cara, sí es como un huevo, o sea, cara de huevo. Ok, muy bien. Nos vamos al siguiente video que se llama Número 2. Nos subió 10 de febrero del 2019, un año después. Y ahí viene el huevo de nuevo. O sea, es como una persona con un... Pues sí, con una máscara de huevo, ¿no? Me imagino. Como entre huevo gallo hay una ok, o sea creo que estos no son videos de... de la deep web, o sea ok, vámonos con el tercero, este es el que dura un montón es el que tiene más visitas, tiene casi 200.000 mil ay, aquí sí le voy a bajar todo lo siento, ah, a ver Okay. Sí, les digo que es como una cosa rara entre huevo y gallina al mismo tiempo. Y pues bueno, ya no sé. Le pongo pausa. Más bien le voy a quitar el sonido. Ok. Sí, porque es pues, una canción. Seguramente si sí tiene copyright. Y pues bueno, o sea, es que, ok, bueno, seguimos, este, el del número de teléfono, aquí sí vamos a subir un poquito. teléfono que está en el título a ver si hay el 4 obviamente no, está haciendo para que marquen aquí vuelvo a poner el número por si no lo viste aquí y no lo viste en imagen pues lo ponemos aquí, ok varias personas aquí ponen que pues que marcaron pero pues que no tuvieron éxito en la marcación ya sé que así no se dice, ya saben que yo hablo idioma gatito también, vamos a este que dice ha sido escogido estoy diciendo número, número. Siento... Ah, Vieron que, que salieron las letras que decía como manifestar. Hmm, qué cool. Empezando bien con muñecas. Ok, siento que todos estos videos están como... Ah, intentando que las personas marquen a los números que está poniendo. Y tiene un poco de sentido por este video. Este es el que les digo que... Bueno, el video no tiene mucho sentido. Simplemente... Quiero que escuchen esta, esta vez sí eh, lo que dice la operadora, ¿ok? O sea, no, no tiene nada de relevancia, pero nada más la voz. Y ya, eso es todo. Básicamente de eso se trata todo el video. Aquí eh, pueden ver que lo que está poniendo es esta parte. Es esta parte, ¿verdad? De acá. Pero el siguiente número... Ya ven que, bueno, yo sé que a lo mejor muchos no, pero antes cuando no teníamos celulares así como de pura pantalla, pues tenían teclado y ahí nosotros teníamos que picar. Si querías escribir una C, tenías que escribir tres veces, bueno, picarle tres veces al número 2 y cosas así. Entonces básicamente eso es lo que hace, porque este número 243, bla, bla, bla, realmente quiere decir agente RR, o agent RRR. ¿Ok? Entonces, bueno Aquí los comentarios Pues son variados Porque aquí están poniendo de que O sea, empecé a leer los comentarios Y básicamente decía como de que Ok, ya llamé eh, ¿Cuándo empiezo mi iniciación? ¿Cómo es que inicio? Eh, ¿Por qué tengo que tenerle respetos a ella? Me imagino que están hablando de la mujer gallina huevo Y bueno Entonces, uh, muchas personas están diciendo De que yo llamé y me dijeron el, el nombre de mi mamá. O sea, como que porque sabría eso. Otras personas dijeron que, que sí marcaron y que pues sí, con sí contesta a alguien, una operadora. Pero que luego les cuelgan Algunas personas también comentaron que marcan y no contestan Se supone que cuando no contestas porque tú no has sido elegido ¿Por quién? Pues quién sabe, por la gente huevo Y otras personas dicen, es que sí me contestan pero no me dicen nada Y la cosa esa les está diciendo Bueno, el dueño del canal está diciendo de que deja tu nombre O sea, di tu nombre y ya con eso te vamos a devolver la llamada Entonces... Yo no sé ustedes, pero si me van a volver a llamar, si voy a llamar de mi número para que me sigan llamando... Ah, no lo sé, Rick. No sé si me gustaría hablar. No porque me den miedo lo que me vayan a decir, ni porque, ay, sí me voy a iniciar en esta secta de huevos. Pero, eso es un raro, pero no sé, como que me regresen la llamada y cosas así. Díganme si ustedes se animan a marcar o si quieren que marque a lo mejor mis historias de TikTok. Tendría que conseguir... Pues un número que no use mucho De algún chip que tenga por ahí viejito Para poder llamar De mi número definitivamente no lo voy a hacer Porque no tengo idea que pueda pasar Pero bueno, pues básicamente eh, Pues sí, las personas están diciendo De que sí están llamando Y de que pues sí si contestan Y sí quiero llamar, me veo tentada Sí voy a llamar, necesito conseguir otro número Entonces... Seguramente lo voy a hacer en historias de Instagram o si hay como alguna, ya saben, alguna actualización grande, pues les haré otro, otro video eh, por aquí. Mensajes subliminales y el último que subió hace un mes. Dos. Dos. Otro dos. Ok, así que pues esto es todo lo que tiene la gente huevo RR en su canal, así que pues aquí va el reto de este video, si alguien quiere llamar para ver qué es lo que les dicen, no digan su nombre, si les contestan son elegidos, si no, pues no, pues digo, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, una broma de internet, cosas raras... Yo no sé quién soy yo para juzgar, pero pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Yo vi esto, vi los comentarios de, de, del, del número y yo dije, quiero intentarlo, ya lo saben. Pero bueno, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Una broma, un canal de acertijos, porque ya hemos visto varios también de este tipo. Así que bueno, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo. Igual si tienen más canales raros, pues ya saben, déjenme en los comentarios. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente y recuerden checar videos anteriores ya que ustedes estuvieron de vacaciones, yo no, yo sí estoy subiendo videos los cuatro a la semana. Los quiero mucho, les mando muchos besos, nos vemos al siguiente.